Crear un documento con Google Docs. En este video veremos cómo crear un documento como este utilizando Google Docs, donde tengamos un título y un subtítulo centrados, donde podamos cambiar el color y el tamaño de la letra, y donde haya párrafos con una alineación cambiada, uno alineado a izquierda y derecha y otro alineado solo a la izquierda, y controlando también el espacio que hay entre los renglones. Veremos cómo hacer una lista con numeraciones o viñetas, con una subcategoría de ítems, y también cómo resaltar texto con distintos colores. Todo esto es solo una parte de lo que podemos hacer utilizando editores de texto. Primero, por si no lo tenemos, vamos a instalar o actualizar Google Docs. Esta es la aplicación. Si ya la tenemos instalada, vamos a ver este icono. Al entrar, es posible que encontremos documentos que ya hemos leído anteriormente, o puede que no y que veamos este espacio en blanco. Con este icono vamos a crear un nuevo documento. Podemos elegir una plantilla o crear un documento nuevo. Vamos a crear uno nuevo. Ahora tenemos una hoja en blanco lista para comenzar a escribir. Vamos a empezar escribiendo el título del documento. Lo que escribamos en el primer renglón también va a ser el nombre del archivo, aunque después vamos a poder cambiarlo. Con esta tecla Enter vamos a un nuevo renglón. Y escribimos un subtítulo si presionamos dos veces la tecla enter vamos a estar dejando un renglón en blanco para darle más distancia a un nuevo subtítulo o a un nuevo párrafo si mantengo el dedo sobre una palabra o si la toco dos veces rápidamente la palabra se va a seleccionar para poder hacerle cambios de estilo color y tamaño cuando está seleccionada vamos a ver dos controles a izquierda y derecha que vamos a poder arrastrar para seleccionar más palabras y aplicar los cambios a todo el texto que seleccionemos. Para ver mejor cómo funciona esto voy a escribir dos párrafos y entonces vamos a poder ver cómo seleccionar mucho texto. Fíjense que antes de escribir un párrafo presiono dos veces la tecla Enter para dejar un espacio en blanco intermedio y esto ayuda a comprender mejor el documento. Acá tenemos un documento con un título, subtítulos, dos párrafos, y vamos a ver cómo seleccionar texto. Vamos a comenzar seleccionando una palabra, y después vamos a ampliar la selección. Por ejemplo, acá dice, en esta clase aprenderemos herramientas para la edición de textos. Yo voy a seleccionar la palabra aprenderemos. Entonces, la mantengo presionada, o la toco dos veces. Ahora aparecieron los dos controles azules, uno a la izquierda y uno a la derecha, y si yo mantengo presionado uno de ellos y lo arrastro, voy a poder seleccionar más palabras o incluso todo el párrafo. Siempre que hay una parte seleccionada, también aparece un menú con las opciones cortar, copiar y pegar, y también un menú de tres puntitos con las opciones seleccionar todo, añadir comentario e insertar enlace. Si elijo seleccionar todo, voy a poder copiar todo esto para llevarlo a otra aplicación o aplicarle un formato al documento completo. Por ejemplo, un color o un estilo de fuente. Veamos estos tres formatos, negrita, itálica o subrayado. Probemos el estilo itálica, que es una fuente inclinada hacia la derecha. Al tocar el icono todo pasa a estar en este formato y si lo volvemos a tocar lo desactivamos. Ahora vamos a centrar el título. Para eso vamos a utilizar este icono de alineación. Primero vamos a seleccionar todo el título y ahora al tocar el icono de alineación vamos a encontrar estas cuatro opciones. Alineación a la izquierda, centrado, alineación a la derecha y justificado. A las tres primeras opciones las vamos a poder ver en el título, pero para ver cómo queda la cuarta opción de justificado, tendremos que aplicarla a un párrafo completo. Utilizamos la alineación centrada, y también podemos ponerlo en negrita utilizando este icono. Veamos estas tres variantes, negrita, cursiva y subrayado. Podemos combinarlas utilizando dos de ellas o las tres. Vamos a dejarlo en negrita. Y con esta opción cambiamos el color de la fuente. Acá arriba tenemos el icono para aceptar. Ahora vamos a elegir el subtítulo donde dice materia informática. Y esta vez vamos a utilizar esta herramienta de acá arriba donde hay más opciones de formato. Tenemos negrita, itálica, subrayado, tachado, superíndice o subíndice. Para entender mejor qué es esto del superíndice o subíndice, vamos a verlo con un ejemplo. El superíndice se utiliza cuando hay un exponente en potenciación. Por ejemplo, si quiero poner X elevado al cuadrado. El número 2 tiene que ser de menor tamaño y estar hacia arriba. Entonces, escribo X2, voy a seleccionar solo el 2 y elijo la opción para superíndice o exponente y acá vemos cómo quedó escrito x al cuadrado ahora supongamos que quiero poner la fórmula del agua es decir h2o en ese caso el 2 tiene que ser un subíndice entonces selecciono solo el número 2 y voy a la opción de formato y elijo subíndice acepto y ya tengo la fórmula h2o correctamente escrita entonces vemos cómo podemos escribir correctamente estas expresiones utilizando las opciones de subíndice y superíndice. Ahora las voy a borrar porque eran solo expresiones de ejemplo, pero ustedes practiquenlas en sus celulares. Ahora vamos a seleccionar el subtítulo. Y cuando vamos a formato vemos que podemos cambiar el estilo y hay opciones prediseñadas. Pero podemos dejarlo como texto normal y elegir un estilo propio. En este caso, vamos a fuente. Una fuente es una tipografía, es decir, un tipo de letra. Las fuentes son creadas por diseñadores, que son quienes les ponen nombre. Las fuentes les dan mayor identidad a lo que queremos transmitir. Cambian el aspecto al texto y por eso nos ayudan a producir una cierta impresión o a dar una imagen. Las fuentes son estas que vemos. Tenemos Arial, Cabin, Cabin Condensed... Caveat, Conforta, Comic Sans, Core New, etc. Con esta flecha volvemos hacia atrás y con estos controles podemos disminuir o ampliar el tamaño. Vamos a ampliar para poder apreciar mejor las distintas tipografías. Veamos más opciones. Acá tenemos el color del texto y acá hay opciones para el párrafo. Y podemos aplicar el centrado. Luego vamos a ver cómo utilizar numeraciones y viñetas. Primero vamos a aceptar y para quitar la selección tocamos en algún lugar de, en blanco en la hoja. Ya tenemos el título y el subtítulo con formato. Ahora vamos a seleccionar un párrafo para ver cómo es el justificado. Cuando justificamos queda alineado a izquierda y derecha. Y estas son las otras opciones, izquierda, derecha y centrado. Vamos a dejarlo como justificado. Ahora vamos a otro párrafo. Este símbolo intermitente, que parece un palito, que está parpadeando, se denomina cursor, y sirve para indicar el lugar donde va a introducirse el texto. Por ejemplo, en este momento, el cursor se encuentra al comienzo de la palabra corrección. Esto significa que si yo ahora presiono una tecla o un número en el teclado, va a aparecer justo antes de esta palabra. Presiono, por ejemplo, el número 5 y aparece en este lugar. Ahora lo borro con esta tecla. Cuando el cursor se encuentra dentro de un párrafo, se puede cambiar la alineación de todo el párrafo sin necesidad de seleccionarlo. Simplemente vamos a las opciones de alineación y podemos justificarlo, alinearlo a la derecha, a la izquierda o centrarlo. Esta alineación solo va a afectar a este párrafo, pero no al párrafo de arriba o al párrafo de abajo. Ahora veremos para qué sirve la opción de numeración y viñetas. Supongamos que queremos hacer una lista de las funciones que estuvimos viendo. Yo voy a escribir la lista y después le aplicaremos el formato de viñeta o de numeración. Ahora vamos a seleccionar toda la lista y vamos a buscar el botón de formato. Vamos a las opciones de párrafo y acá tenemos para aplicar viñetas. Si tocamos el icono le aplicamos las viñetas. Si vamos a esta flecha, encontramos otras opciones de viñeta. Estrellas, rombos, rectángulos, etc. Vamos a aceptar. Ahora vamos a seleccionar solo una parte, que es una subcategoría, que debe estar agrupada. Es como un subconjunto. Vamos a formato, luego a párrafo. Y este icono tiene una flecha que señala hacia la derecha, porque lo que va a hacer es agregar una tabulación. Y de esta forma... ...la lista pasa a ser una subcategoría. El otro botón de la izquierda lo hace a la inversa, es decir, lo sube de categoría. Entonces, con esto podemos entender mejor esta lista de funciones vistas. Vimos, negrita, itálica, subrayado y alineación. Y dentro de alineación, vimos izquierda, derecha, centrado y justificado. Ahora seleccionamos toda la lista. Vamos a las opciones de viñetas... Vamos a elegir otros estilos y ahora vemos que les cambia el estilo tanto a las categorías principales como a las categorías secundarias. Ponemos aceptar. Ahora veamos la numeración, que se aplica al mismo caso, pero los ítems aparecen numerados. Vamos a utilizar esta numeración de acá. Entonces se ve que hay cuatro funciones y la número 4 contiene los ítems A, B, C y D. Y acá hay varios estilos más para explorar. Ahora ponemos aceptar. De esta forma podemos elaborar un documento que contenga todos estos elementos. Veamos cómo cambiar la distancia que hay entre los renglones para facilitar la lectura. Seleccionemos un párrafo. Aprovecho para comentarles que cuando sale el menú de la selección, arrastrándolo desde los tres puntitos, también lo podemos mover a través de la pantalla. Ya tenemos un párrafo seleccionado. Vamos a la opción de formato y luego a la opción de párrafo nuevamente. Y acá tenemos el interlineado. Podemos aumentarlo o disminuirlo. De esta forma podemos hacer el texto más compacto y ocupar menos páginas o estirarlo y distanciarlo para que sea más cómodo a la lectura. Ahora vamos a cambiar la fuente a este subtítulo. Mientras, también les puedo comentar que la barra de herramientas de arriba a veces desaparece para aprovechar el espacio de pantalla. Entonces, cuando el texto está seleccionado, mueven la parte del documento hacia abajo arrastrándolo y la barra aparece arriba. Esto también funciona cuando no hay texto seleccionado. Ahora veamos la opción para resaltar texto. Supongamos que quiero resaltar esta oración. Ya habíamos visto que podemos ponerlo en negrita. Pero ahora veremos otra opción. Vamos a formato y acá tenemos color del resaltado. Esto es como cuando remarcamos con un fibrón resaltador. Conviene elegir colores chillones. Por ejemplo, amarillo. Entonces, queda como si se le hubiese pasado un fibrón resaltador. Ahora, elijamos otro texto y otro color. De esta forma podemos lograr el efecto de resaltado para remarcar y enfocar una palabra o un texto en particular la barra de herramientas es similar a la de hoja de cálculo esto es para salir del modo de edición y acá tenemos opciones similares a las que vimos en la planilla de cálculo en esta parte de acá tenemos el nombre del documento al tocarlo vemos que el nombre son las primeras palabras que escribimos en el documento pero podemos cambiarlo entonces, cuando vamos a salir del documento, con esta flecha, ahora lo vamos a encontrar acá, entre los documentos que tenemos disponibles. Y acá también tenemos un menú de los tres puntitos, con opciones útiles como compartir o descargar, y muchas opciones más para continuar explorando.